Okay, ahora vamos a cambiarlo a de hacia adelante y hacia atrás. Es lo mismo. Tienen que aprender a hacer todo el peso en una pierna, en un pie y en el otro pie. Hacia adelante y hacia atrás. Adelante. Cadera relajada, hacia atrás. Cadera relajada. Ahora, cuando van a hacer este movimiento... Lo que tienen que pensar, cuando ya van a añadir la columna, el movimiento de columna, lo que tienen que pensar es en el pecho más que los hombros. Entonces, cuando vamos a empezar con todo el peso en el pie de adelante, estamos parados derecho, sí, o sea, relajados. Cuando vamos a movernos hacia atrás, vamos a mandar primero nuestro, nuestro upper body, nuestro cuerpo de arriba, ¿cierto? Abriendo el pecho. Y vamos a empezar a dejar que se vaya nuestro peso hacia atrás. Cuando ya ponemos, ya no hay más, hay un límite, porque nuestro pie cayó en el piso, empezamos a disociar cada, cada columna vertebral hasta que la podemos saquen. Saquen, nos vamos viendo una, una, una, una, una. ¿Ok? Se so los voy a mostrar de nuevo. Van hacia atrás, abren el pecho empiezan a dejar que el peso se vaya para atrás, cuando ya está atrás empiezan a meter el pecho, ¿cierto? Ahí están usando el abdomen, los abdominales, y empiezan a enderezar y se paran normal, o sea, cara relajada, no se paran por las caras hacia adelante, no doblan mucho la espalda, cara relajada. Ahora, cuando el peso está en el pie de atrás, van a dejar que el pecho entre, se vaya hacia adentro, como que alguien les está presionando acá y automáticamente los hombros se van hacia adelante pero no es que ustedes hacen el movimiento con los hombros sino que lo hacen con el pecho y empiezan a dejar que el cuerpo de arriba, la parte de arriba del cuerpo empiece a ir hacia adelante hacia adelante y cuando ya hace peso cuando ya llega al pie el peso del cuerpo, la de parte de arriba Ustedes empiezan a sacar el pecho y a enderezar la columna. Siempre activando los músculos abdominales. Siempre lleno columna por columna por columna. Entonces estamos en el pie atrás, metemos el pecho y empezamos a irnos hacia adelante. Y después lo unen, nos hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante. Y atrás. Yo siempre pienso el pecho hacia afuera, cuando estoy adelante y hacia atrás, no voy para atrás y ahí se, se parece una serpiente right? y siempre estoy cambiando de peso no me, me quedo con los pies enterrados en el piso porque ahí puedo dañar no dañarlo, no, pero por lo poco como, causar dolor, dolor a la, la parte y abajo de la espalda, porque ahí ya empiezo a usar compensación de pronto, eso es más fácil y es más seguro para la espalda. Y este movimiento, si lo hacen con conciencia, de verdad que les ayuda a que muevan los, los por una, una por una, por una, por una. Es tener conciencia de su cuerpo y de su movimiento para que puedan sentir la serpiente. Si pueden imaginar que tiene una serpiente que se mueve. Hacia el Después la pueden cambiar, pueden cambiar de la pelvis hacia atrás, la pelvis primero, hombros primero. Y así es como bailamos un poquito de Brazilian Soup. Brazilian Soup es muchísimo más pasos, pero este es uno de ellos. ok, ahora vamos a demostrar los movimientos con música. Ahora, Brazilian Soup se llama soup porque después de que la lambada la dejaron de producir en Brasil uno de los tipos de música que se parecía mucho al beat de lambada es Zouk que es caribeño. ahora nosotros esperamos que bailamos Brasilian Zouk porque usamos ese ritmo para nuestros pasos pero cualquier canción que tenga 8 beats como en hip hop, R&B, Brasilian Zouk hasta reggaeton se puede usar pero hoy vamos a usar la canción que podemos usar por copyright reasons Ustedes saben cómo es eh, copyrights lady Entonces vamos a usar una canción y les voy a mostrar el movimiento ¿Ok? Jerry, música por favor Jerry, música por favor Jerry, música Bravo, bravo, muy bien. Sin más que añadir, nos vamos a despedir de Melissa y agradecerle por este video en el cual nos ha enseñado un movimiento del sub. Yo lo practico en las clases. No crean que sale enseguida, no crean que sale enseguida, pero es, es muy interesante el movimiento. Y voy a seguir posteando de diferentes bailes, diferentes tipos de movimientos que le pueden ayudar a movilizar su columna. Así que es el movimiento del topo eso, para los que recuerdan y son de mi ¿Ah? plaga, al topo cuando <risa> hacía ese movimiento ¿no? sí. bueno y una cosita que queremos aclarar eh, pedimos mi disculpa a los latinos a todos los latinos cuando se nos escapa un término en inglés yo años atrás me acuerdo acá en Argentina y decía estos que se van allá a Estados Unidos y vuelven acá hablando y no se acuerdan de las palabras en español pero a veces ocurre uno tantos años viviendo acá todos los días diciendo palabras que se nos mezclan, el spam, pasa. Sorry. pasa no, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón, sí, sí, perdón. Bueno, perdón. <risa> perdón. Muy bien, para todos los que quieran contactar a Melissa, Melissa, ¿cómo te pueden ubicar? Bueno, dos canales de social media, medios sociales. Instagram, me encuentro por A, Melissa H. 30. A Melissa H número 3, número 0. Melissa es con dos s. La descripción la voy a poner acá abajo para que esté en la descripción. Sí. ¿Qué, qué y más? Facebook, Facebook me puede encontrar por, no me acuerdo en este momento cómo me buscan, pero traten la, de la, a... la voy a poner en la descripción. Recuerde suscribirse a mi canal de YouTube y prender la campanita para poder seguirme y recuerde buscarme también en el Facebook Fernando Sutulio RPT. síganme en el Facebook, síganme en el YouTube, va a haber mucho material y muy interesante para que usted aprenda cómo cuidar su cuerpo. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos, nos vemos, nos vemos en nuestro próximo video y espero poder tener de nuevo en algún momento a Melissa enseñándonos algo nuevo ya que ella es una occupational terapia, una terapia ocupacional. <risa> Hasta luego, gracias. Nos despedimos. Bye. Bye. Bye. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao, adiós. <risa> Lo veo en el próximo video.